Participación de las dos colonias de la ciudad de Medellín, de la colonia de Río y Cartagena. También se tuvo que jugar algunos jugadores de acá al municipio, reforzando la colonia de Ribacha y Cartagena, pero tenemos en representación seis jugadores. Muy buena participación de las dos colonias. Y un algo muy importante porque, como lo han dicho algunos compañeros, es una manera de unir a la gente, tanto propio a visitantes. Creo que hace falta, es un poco de acompañamiento más de la gente de las familias pero de resto es excelente, una manera de integrar, de compartir, de ese encuentro de, de jóvenes, de señores mayores que si han ido de acá, pero que a pesar de que están lejos, siempre vuelven al territorio. El torneo se ha desarrollado de una forma eh, esperada, de buena participación aquí entre las colonias de Cartagena, Alejandría, la colonia de Medellín y un equipo señor Master de aquí del Pueblo. En este momento se está jugando ya el último partidito de fase de todos contra todos y en a las 4 estaremos con la final. Mediante si sigue este marcador estarán las dos colonias de Medellín enfrentándose entre ellas a partir de las 4 de la tarde. Muy buena participación, muy motivados los dos equipos, los cuatro equipos, perdón. El equipo de las colonias de Medellín, muy buena acogida. Vinieron con 13, 14 jugadores, entonces hace un torneo muy agradable. Muchas gracias a la alcaldesa, al municipio por acogernos, por tenernos en cuenta para participar en esta fiesta de la simpatía. Eh, muchas gracias. Hubo eh, muy, buena, muy buena gente, las colonias nos reunimos, nos integramos. Muchas gracias. Es muy agradable para el pueblo que esto se siga realizando. ¿Por qué? Porque es una manera de integrarnos. Y de un sano esparcimiento y alejarnos del trago, de los vistos, de las malas cosas que nos llevan simplemente a la destrucción. Qué bueno que se siga realizando, no solo en las fiestas, que el fútbol y el deporte siempre sea una manera integrante, desde los niños hasta los ancianos, porque ¿quién no ha jugado por un balón? ¿quién no lo ha invitado algún día a jugar un partido Entonces, es la invitación a todas las administraciones que vengan, a futuras, que esto se mantenga y que se siga realizando.